Hola, somos Mónica y Rosana Pereira. Os invitamos a participar en nuestro curso que hemos organizado especialmente para vosotros. Es un curso en el que hemos puesto todos nuestros conocimientos que queremos compartir con cada uno de los que vengáis a formar parte de él. Vais a conocer nuestra terapia de integración positiva actual. Entonces todo cosas. lo que vais a poder necesitar a la hora de crear vuestro propio, abrir vuestro propio centro para trabajar en psicología. Aparte, vamos a daros todas las herramientas que utilizamos en nuestros tres centros de psicología positiva en Actúa y muchas otras cosas que sin duda os harán tener toda la confianza que necesitáis para poder dedicaros a trabajar desde vuestro propio negocio abriendo vuestro propio centro sin duda esperamos contar con vosotros en el curso un saludo